Canal Red, promo, toma tres. ¿Estás cansado de que no te digan la verdad? Únete a Canal Red. Los mejores programas de análisis, las mejores tertulias de... Eh, eh, que sí, que sí, Pablo. Perdona, no nos han presentado, soy Silvia Agüero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh -huh. eh, sí, esto es Canal Red, pero esto no es de Pablo. Esto es un programa de todas y nosotras venimos con muchas ganas, con antirracismo. ¿Tú también has venido a matarme o cómo? No, no, no te voy a matar, ¿qué dices? Eh, a ver... Esto es Al Lío, un programa de la CGT desde abajo y a la izquierda muy pronto en Canal Red. ¿Ha valido? Bueno, que te vengas cuando quieras, ¿eh? que te entrevistamos. De verdad, que todavía tienes una entrevista. Compas, Gracias. se nos está yendo de las manos ya. ¿eh?